mentira Aquí nos ha aumentado pasaje, aquí el pasaje está a 300 pesos, igual que la empresa Caribe Tour, porque el pasaje se puso a 300 pesos pues, de distanciamiento y la capacidad que está dando el ITRAN a, a, a ese servicio de transporte. Un distanciamiento entre los pasajeros, de una guagua de 30 pasajeros puede montar 15, una de 50, 32 personas. Lo que pasó fue ahí que según montábamos más pasajeros y ahora montamos menos, antes montábamos cuatro por asiento, y dos adelante, ahora nada más montamos uno adelante y, y tres por asiento atrás. O sea que montamos siete pasajeros. Entonces, subió. Entonces ahí se le aumentó 25 pesos, tú ves, porque se montaban, en los pollitos se montaban 10, ahora nada más se montan siete. En las otras guaguas, en la blanca, en las quillas se montaban eh, 12, 15, y hasta 18 se montaban. ...que tiene cuatro asientos... ...entonces se montaban día cuatro por asiento... ...tiene cuatro asientos, son, son 16, ...ahora nada más le montan 3 por asiento... Entonces, ¿el pasaje ...y el pasaje no? se le pusieron 25 pesos... ...mientras tanto se esté montando eso... Después que eso se termine... ...vuelve y se montan los mismos pasajeros... ...y vuelve y pasaje no hay más otra... El pasaje no se ha aumentado... ...se aumentó la primera vez... ...de normal, de la pandemia... ...por, la, por el sistema de distanciamiento pero no se ha vuelto a aumentar ni se va a aumentar. Lo que se ha, se ha comentado es el, el urbano, que se va a aumentar, pero el interurbano, nosotros pertenecemos a interurbano, ese no se va a aumentar hasta ahora.